Los sonidos del español. L. L. Con L se escribe loro. Loro. Con L se escribe león. León. Con L se escribe lápiz. Lápiz. Con L se escribe luna, luna. Con L se escribe lobo, lobo. Con L se escribe libro, libro. Con L se escribe leche, leche. L La la le le li, li, lo, lo, lu, lu, le le pala, pala, leo, leo, Lima, Lima. Polo, Polo. Lupa, Lupa. L, L. Los loros, los loros. Los lápices, los lápices. La lámpara, la lámpara. El lobo, el lobo. Los libros, los libros. La luna, la luna. Las latas, las latas. El lago el lago, el león, el león, leer, leer, la lagartija, la lagartija, el lavamanos, el lavamanos, el lavaplatos, el lavaplatos, la liebre, la liebre, la lupa, la lupa, la lucha libre, la lucha libre, la leche, la leche, la lechuza, la lechuza, el laurel. El laurel. Los limones. Los limones. El leopardo. El leopardo. El laberinto. El laberinto. El lazo. El lazo. Las. Laca, lado, lago, lamer, leve, lesión, leal, leer, lego, Lío, liso, liar, liga, lija, losa, lobo, loba, loco, Loca. Luz. Luna. Luto. Lupa. Luis. Lana. Lazo. Lata. Laud, lava, lelo, letra, leña, león, levanto, lijo, limón. Lima, lino, lira, lodo, lomo, lona, loro, lote, lujo,